¿Cuáles son los beneficios de tener la contabilidad en la nube y mucho más? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 899. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast ya saben que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y hoy estamos un jueves más, jueves 3 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre cómo son los beneficios de tener la contabilidad para las empresas en la nube y muchas cosas más, así que no se lo pueden perder, esto lo vamos a ver con nuestro invitado especial, pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas que son B2B, es decir, cuyo cliente es otra empresa, pues, eh, y quieren implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio, de captación de nuevos leads calificados para su negocio a través de esta maravillosa plataforma que es LinkedIn, esta red social profesional en donde podemos hacer relaciones comerciales, pues esto lo pueden conseguir a través de las mentorías dentro de cateman.com, es mentorías, de echarle un vistazo y pues a, los, a las empresas que quieran, eh, pues estén interesadas pueden postularse a la segunda edición de este 2022 que empieza el 15 de marzo, así que echarle un vistazo les dejo en las notas del programa también los enlaces, y bueno hoy vamos, eh, eh, como les había mencionado vamos a hablar sobre facturación electrónica firma digital, y sobre todo para las empresas que están en constante expansión, pues seguramente el llevar la contabilidad de manera eh, digital en la nube puede ser una buena solución esto lo revisamos junto con Oscar Oscar Plaza, que nos acompaña. Oscar, bienvenido. Gracias por estar, por estar aquí en el podcast. ti, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, Oscar, este, antes de entrar en este tema apasionante, ya saben que acá nos encanta hablar lo, sobre los negocios, sobre cómo la tecnología está aquí al servicio de generar y mejorar estos procesos. Coméntanos, ¿quién es Oscar Plaza y a qué te dedicas? Claro, bueno, te comento un poco de mí. Soy eh, fundador de Contífico hace 12 años. Eh, emprendedor por naturaleza, me ha encantado emprender desde muy chico, eh, he tenido muchos negocios, eh, me ha ido muy bien en muchos, también me ha ido mal en otros, he aprendido bastante eh, y todo eso me llevó a fundar esta empresa eh, que hoy es líder en no solo facturación electrónica sino ERP en la nube, sistemas financieros en todo el Ecuador. Qué maravilla. Bueno, y nos encanta conocer gente que le gusta emprender y como tú bien decías, ¿no? Solo hay, en este camino del emprendimiento, no solo hay temas de éxito, sino digamos aprendizajes que nos ayudan a llevar... El, el éxito eh, en las en los nuevos proyectos que tengamos. Y bueno, ahora eh, bien que nos comentas tú como experto, no solo en, en el área tecnológica, sino en el tema de desarrollo de, de, de empresas, ¿qué más indicado? De hablar sobre eh, los retos que tienen las empresas hoy por hoy cuando eh, deciden eh, pasarse a la nube, deciden, bueno, has mencionado URP, que para todas aquellas personas que, que, que no conocen, pues este es un sistema que te permite gestionar eh, todos los eh, procesos dentro de, de la empresa, pero hablemos netamente de la contabilidad. ¿Cuándo tú crees que una empresa debe realmente estar eh, pensando en migrar? Eh, si ya está creciendo, pues eh, muchos de pronto tienen su software, tienen sus eh, servidores internos. ¿Cuándo deberían pasarse a la nube? A ver, yo creo que cuando hablamos de contabilidad, muchos, muchos emprendedores, eh, tienden a pensar que contabilidad es únicamente tributación, es únicamente decir, chuta, tengo que llevar contabilidad porque tengo que cumplir con el Estado, pues tengo que reportar mis ingresos eh, y mi utilidad al Estado, entonces lo ven como algo, eh, de, de cierta manera al principio como que lo rechazan, no entienden lo importante que es para su negocio, porque la contabilidad es la base para poder administrar financieramente tu proyecto. Claro. Te, permite, te permite entender eh, cómo, cómo le está yendo a tu negocio, cuántos ingresos está generando, cuáles son tus costos, tus costos asociados directamente a esa venta, entonces cuánto margen te está dejando. Cuando hablamos, hablamos de margen, es como decir, tu margen de acción. Pues, no Si tú tienes un producto que, que lo vendes a un valor de 100, pero el costo directo de comprarlo solamente te deja 50, bueno, tienes 50... ¿Qué vas a hacer con esos 50? Tienes que tener, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Recursos de, de, de oficina, tienes que tener una oficina, quizás, ya no, ya no es necesario con la, con, con, con la virtualidad Post pandemia ya la, la, la oficina pasó a ser algo no tan necesario. Pero sí tienes que tener eh, probablemente tu, tu, tu, tu nómina, tienes que cubrir tus gastos de movilizaciones, tienes que cubrir muchos gastos. Entonces, tú tienes que tener ahí, entender cuánto margen te deja. Entonces, todo eso te permite... Eh, administrar mejor tu negocio. De eso, de, ahí generas una utilidad y esa utilidad es la que tú puedes mañana reinvertir y seguir creciendo. Entonces, es, es básico, es clave para un negocio, para, para el crecimiento, para los primeros años de tu negocio, poderlo tener muy bien controlado y administrado de tal manera que te puedas proyectar y puedas seguir creciendo. Sabemos que Ecuador es uno de los países con más emprendedores en Latinoamérica. Tenemos uno de los países con más emprendimientos año a año pero también somos un país con un alto índice de fracaso en estos emprendimientos en los primeros años. ¿Por qué? Porque probablemente no entramos tan preparados. Somos excelentes comerciales, tenemos una excelente idea de negocio, sabemos vender. Pero ahí cuando empezamos a administrar, es donde, donde quizás los ecuatorianos empezamos a flaquear un poquito. Y ahí entran soluciones como contífico que son soluciones que antes, eh, y te estoy hablando antes, eh, quizá unos 10 años atrás, eh, solamente podían ser eh, eh, accesibles para empresas grandes, para empresas con recursos. Hoy, gracias al Internet, podemos llevar este tipo de sistemas, este tipo de soluciones a los pequeños empresarios que por pagando una fracción del costo de lo que se pagaba anteriormente, pueden tener acceso a control de ventas, inventarios, gastos, nómina, eh, bancos, hacer conciliaciones, entonces, bueno, esto esto es que... parte, claro, Oscar, esto que mencionas es parte de los beneficios que presentan los softwares as services, es decir, los software que están en la nube. Eh, Pero, ¿por qué podrían, y, y es válido que ahora esta. Este, este nuevo modelo de cómo están los softwares que antes eran, como tú bien mencionas, para empresas grandes, ahora son para se ha democratizado la, la tecnología y el acceso a estos softwares que te permiten gestionar de manera eficiente todos los procesos internos. Y como tú bien mencionabas y señalabas que la contabilidad no solo debería tomarse como una tributación, sino con el afán de entender básicamente qué está pasando en tu empresa para que a través de números puedas saber si eres rentable o no. ¿Qué les dirías a las empresas eh, que, eh, por qué deberían migrar adicional de esto de tener eh, toda esta estructura? Porque hay mucha gente decir, pero, y, y hay mitos, ¿no? Eh, yo tengo miedo de que se suba a la nube porque me van a robar los datos, o porque va a ser más fácil de que el, el SRI, que es el ente regulador acá en Ecuador, pueda entrar y revisar. ¿Qué les dirías a estas personas? A ver, parto de mi experiencia personal, ¿no? Previo previa a contífico, como te mencioné, tuve mis emprendimientos... Mi, mi, me pasó con mi primera contadora que el disco duro de su computadora se le dañó. Perdí toda mi información del año. Era, era un restaurante y me tocó empezar de ser. En, en, en un segundo caso, en otro emprendimiento, a mi contador, lamentablemente, se le metieron a la oficina y se le robaron la laptop, donde estaban todos mis datos. Hubo un tercer caso. Que a ese mismo contador se le volvieron a meter oficina. Obviamente le dije, cámbiate de oficina, ¿no? Se le volvieron a robar la computadora. Pero en ese caso, ya mi información estaba en la nube. Entonces, yo, no, yo, yo ya pude acceder a mis datos y ya mi información no estaba en esa computadora. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué es más riesgoso? Sabemos que los discos duros de las computadoras tienen un tiempo de vida. Uno tiene que estar haciendo backups porque se dañan. Entonces, ¿qué es más riesgoso? Tener tu información en un solo disco duro, en una computadora que puede estar expuesta Ah, daños robos o sea, tenemos tenemos fallos en las luces en nuestro país la luz se va y viene todo el tiempo eh, lluvias inundaciones o en un centro de datos donde está segura donde está replicada qué significa varios equipos tienen réplica de nuestra información en un ambiente seguro controlado donde estamos todo el tiempo monitoreando entonces al final del día bueno está claro Está claro que la redundancia de la información y dejar que la información descanse pues, en servidores y en centros de, de, de información realmente muy capacitados es obvio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué eh, garantías hay de confidencialidad para las empresas que tienen ese eh, rechazo a, a ir a, ese, a esa transformación? Lastimosamente, todavía las hay. ¿Qué les dirías? A ver, nosotros tenemos un contrato. Eh, nuestros principales... Este, valores, es la confidencialidad y la seguridad de los datos. Nosotros estamos asegurando a nuestros clientes que respaldamos sus datos y garantizamos la seguridad. Obviamente, también tiene el cliente la responsabilidad de tener una clave segura, de tener una, una clave no sencilla, de no compartirla, de saber quiénes son las personas que ingresan a su cuenta. ¿verdad? Porque normalmente, eh, y eso es muy importante que el empresario lo tenga claro, normalmente eh, lo, lo, lo, lo, la, la información que se filtra no sale por, por, porque viene un hacker y se te mete a tu cuenta. No, se sale porque los mismos personas, los mismos trabajadores o alguien con acceso a esa cuenta la descargó. Eso puede darse desde un sistema en la nube o desde un sistema antiguo en un computador instalado. Entonces, el control también es un control eh, de, de parte de los dos. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros tenemos un equipo. Hoy somos más de 500 desarrolladores. Gran parte de eso se enfoca netamente en la seguridad de nuestra información. Ok. Ahora, ¿qué requisitos son que necesitan las empresas para migrar a, a la nube? ¿Es importante tener ya eh, incluido una firma digital para poder hacer eh, cualquier tipo de gestión dentro de esta contabilidad que lo manejamos ya dentro de la nube? Bueno, en 2014 eh, se introdujo en el poder la facturación electrónica. Tenemos un calendario en el cual se está cumpliendo en el cual... Cada vez eh, ya las personas jurídicas eh, están obligadas a, a entrar en esto aquí, las personas naturales también están, ya gran parte han migrado. Hay un grupo eh, más pequeño que también está entrando este año y, y así será hasta el 2024, creo, con Galapagos, que creo que es el final de un cierto grupo. Eh, Esa es la, la, la obligación de entrar a la facturación electrónica. No necesariamente significa facturación electrónica, entonces tengo que entrar a un sistema de la nube. No, nosotros lo venimos haciendo desde hace 12 años, antes de la facturación electrónica. Nosotros podíamos generar facturas, eh, ¿cómo se llama? Imprimirte una factura preimpresa generada desde, desde la nube, ¿no? Obviamente la facturación acelera esto. Eh, es, un, un, es un beneficio muy grande porque abre, abre muchas fronteras para los negocios. ¿Qué, ¿Qué nos pasó en la pandemia? Dijimos, ya no podemos salir de nuestra casa a vender, ya no podemos salir, eh, estamos encerrados. Entonces no me puedo movilizar en mi carro a irte a vender un producto. No, es verdad pero empezamos a darnos cuenta que podíamos vender no solamente en nuestra ciudad, sino que podíamos vender alrededor de todo el país a través de Internet. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar esa factura? ¿Cómo le hacemos llegar esa retención? ¿Cómo nos hacen llegar una retención sobre una factura emitida? Bueno, ahí está. eso es la facturación electrónica. Entonces, más allá de ser una, un, un requisito o una imposición del Estado, es un beneficio para que tu negocio pueda ser mucho más ágil en emitir un documento. Reducir los costos de papel, de mensajería, de entrega, los tiempos, cuánto tiempo me demoro yo en emitirte una factura electrónica y entregártela, segundos, versus cuánto tiempo me demoro yo en imprimirla, guardarle en un sobre, entregársela a alguien para que te la haga dejar. Y si no estás en la ciudad, entonces tengo que mandarle a un courier. Entonces, todos esos son los beneficios que, que vienen acompañados con la facturación electrónica. ¿Quiénes pueden entrar hoy? Todos. No es que tienes que llegar tu, tu, tu, tu momento o que el, el, o que el SRI te exija para que tú tengas que entrar. No, puedes entrar en cualquier momento. ¿Cómo, ¿Cómo entras? Simplemente te contactas con nosotros, con, TIFI, con nosotros, inclusive te emitimos el certificado. Entonces tú el mismo día puedes estar ya emitiendo el certificado. ¿Cuál certificado? Ya. Entonces para facturar, antes esas facturas impresas siempre te decían, estaba exigido que tú tenías que firmarlas. Entonces tú tenías que, cuando yo te emito una factura, te, te, te, yo te firmaba la factura y tú me decías, te, te decía firme aquí. Entonces lo mismo funciona hoy porque la ley no cambió cuando emite un documento, una, un, un documento electrónico. Es, ese documento electrónico tiene que estar firmado. Entonces, ese, ese, ese, esa firma es una firma electrónica que es un certificado que tú necesitas. Entonces, nosotros emitimos ese certificado al cliente, lo cargamos en el sistema, entonces todos los documentos que tú emites a través de contífico ya salen con esa firma. ¿Cómo emites el documento? Instituciones, genial. ¿Cuáles son las instituciones a nivel de Ecuador que pueden brindarte este servicio de certificado de firma digital? Este, bueno, hay algunas instituciones ya aprobadas. Nosotros tenemos aprobación para ser emisores de firmas electrónicas. ¿Y esto tiene algún costo? Sí, tiene un costo, eh, estamos hablando que son como 20 dólares al mes, dependiendo de, del plan que contrates con nosotros, puede ser más barato. Eh, perdón, 20 dólares al año. 20, al año perdón. ¿Ya? Okay. Genial. No, 20 dólares al año, eso es lo que estamos más o menos en promedio un certificado. ¿no? Hay algunas empresas que te lo pueden estar vendiendo en 30 Puedes cogerlo por dos años, eh, te sale más barato por dos años, por cinco años, claro. eh, pero en promedio, en general, el mercado puede estar en unos 20 dólares, 15 dólares okay, al año. Depende del plan que tú cojas con nosotros. Claro, claro que sí. Bueno, este Oscar, siempre es importante saber que hay empresas eh, que están eh, habilitadas y aptas acá dentro del Ecuador para facilitar y acceder, y que forman y que presentan esta. Soluciones tecnológicas para las empresas. Tú has mencionado ya el tema sobre la firma electrónica, sobre la importancia de manejar la contabilidad y la seguridad que hay, bueno, de parte y parte de manejar el, eh, la, la, la data, tanto de las personas que gestionan esto como las personas que están eh, accediendo a la plataforma a través de políticas propias de seguridad como el cuidado de... Eh, eh, passwords y todo lo demás ¿no? ¿Hay algo? Estamos ya por finalizar y gracias Oscar por estar aquí ¿Hay alguna pregunta, algo que yo no te haya planteado para que, que tú puedas presentarle a la audiencia y con lo cual tú te quieras despedir? Bueno, no decirles simplemente eh, que, que esto es para todos que no importa qué tan pequeño es tu negocio que en Contífico tenemos planes que, que, que te acompañamos al crecimiento que tú puedes empezar solamente eh, con un plan de facturación electrónica de, de 3 dólares al mes en el cual ya puedas emitir documentos desde tu computadora o desde tu celular y que nosotros te vamos a ir acompañando, que cuando quieras ya estés listo para decir sabes que quiero manejar mi inventario, quiero entender mejor cómo manejo mi inventario nosotros vamos a estar ahí, te vamos a dar una solución, te vamos a capacitar que cuando quieras eh, manejar múltiples locales o un punto de venta, que tu negocio ya necesita un punto de venta también te damos esa solución para que factures desde una caja Puedas llevar ese control del cierre de caja. Entonces, ¿qué contífico te va acompañando en tu negocio y en tu crecimiento? Genial. Ahora, y antes de despedirnos, una última pregunta. ¿Estas eh, facturas solo aplican a nivel nacional? ¿Qué pasa para negocios que tienen presencia, negocios digitales que tienen presencia y que pueden brindar servicios al exterior? ¿Funciona la plataforma? Claro. A ver, si tú desde Ecuador vas a emitir una factura al exterior, tú puedes emitir una factura... Eh, con, con una factura ecuatoriana hacia el exterior ¿no? si, sí, te estoy entendiendo bien si tú eres un negocio que estás eh, ubicado no solo en Ecuador sino que tienes una, un, un, una filial o un punto en Colombia necesitas un sistema ya necesitas un sistema en Colombia pero Contífico forma parte de un grupo somos parte de Sigo hoy líderes en Colombia en Ecuador, en Uruguay en México y estamos en Chile y Perú también entonces somos una solución eh, que estamos ya en toda Latinoamérica, por eso digo somos más de 500 desarrolladores trabajando en mejorar nuestras plataformas, en traerle mayor innovación cada día a todos nuestros clientes. Y con eso nos quedamos con tener más innovación para las empresas, en realidad implementar este tipo de soluciones que te ayuden y tener un socio estratégico que te guíe en este proceso de crecimiento, dependiendo de las necesidades que tú posiblemente al inicio no tengas tantas, pero conforme vayas creciendo, pues tener alguien que te pueda ayudar en esta gestión, tanto no solo de la contabilidad como del resto de procesos, como es un RP, eh, Queda ahí planteada la, eh, la invitación. Ahora, eh, ¿dónde te podemos encontrar, Oscar? Claro, www.contifico.com, ahí tienen acceso al chat, pueden chatear con nosotros, nos pueden escribir, están todos nuestros números de contacto y todas nuestras redes sociales. Genial, bueno esto va a quedar en las notas eh, del programa, queridos amigos, gracias Oscar y gracias a la audiencia por estar aquí en el podcast, porque sin ustedes esto no sería, recuerden nos encontramos y nos vemos el día de mañana rematando la semana con un episodio del videoblog de Katia, así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chao, chao.